Hola muchachos, ¿cómo está? Espero que la estén pasando muy, pero muy bien. Eh, vamos a ver, el día de hoy, hoy es 14 de noviembre, el día que ustedes están viendo este video, eh, perdón, el día que estoy grabando este video, lo grabé junto con el video que grabé el propio 14, el lunes 14 de noviembre, eh... Me, me acaban de pasar hoy una información importante que quiero compartirles y es eh, sobre lo que ya hemos estado hablando de Omega Pro, del Exit Scam. Eh, no lo voy a publicar hoy, tal vez sí, tal vez no, todavía no sé. Entonces, eh, hoy 14 de noviembre salió este artículo eh, de la página Behind MLM, el cual vamos a leer... Porque me dijeron que es lo mismo que estoy hablando yo en mis videos. Eh, vamos a verlo. Vamos a ver por acá. Ahí lo están viendo ustedes. Perfecto. Voy a silenciar un poquito aquí. Eh, ok. Ustedes saben que yo siempre lo traduzco, pero hay veces que hay errores en la traducción en algunas palabras. Entonces, si encuentro alguno, yo se los voy corrigiendo. Omega Pro inicia la estafa de salida del token Pulse World XPL. XPL. Estafa de salida es el exit scam, lo que es, es lo que les he estado hablando yo en mis últimos videos, que ya Omega Pro eh, lo está utilizando para eh, irse con el dinero, recoger, recaudar el último dinero de todos ustedes y ahora sí irse de una sola vez. Omega Pro parece haber alcanzado una masa crítica vean esta palabra crítica después de una promoción de inversión adicional el esquema Ponzi ahora ha lanzado su propia estafa de salida del token criptográfico esta palabra exit scam quiero que ustedes se la, se la graben en, eh, en la memoria Vamos a ponerlo, bueno, lo, lo voy a poner en inglés de nuevo, pero no importa. Exit Scam, estafa de salida. Se escucha mejor en inglés, ¿verdad? Como que ahí hay una, una traducción literal que, como que no corresponde. En lugar de ser honesto acerca de poseerlo, Omega Pro enmarca su Pulse Token como una asociación con Pulse Word. O sea, aquí lo que te están diciendo es... En lugar de Omega Pro decir que es su propio token, están echándole los clavos a Pulse World. ¿Por qué? Porque esta moneda fue creada con el único y exclusivo fin de irse con el dinero de todos. Entonces, cuando lo hagan, van a decirle: No, no es culpa de Omega Pro, es culpa de Pulse World. ¿Por qué? A ellos los hackearon, ellos manipularon los números, ellos se robaron esa información, ellos eh, se robaron esos tokens. ¿Por qué no son honestos y crean su propio token? Justamente por esto. Ahora díganme ustedes por qué Omega Pro necesita una asociación con otra empresa para hacer un token. Es ilógico. Hasta en YouTube hay tutoriales de cómo se crear un token de la nada. O sea, Omega Pro con la cantidad de dinero que tiene de todos ustedes, podría ser perfectamente un token. Eh, ahora, esta empresa es la que está promoviendo el metaverso, que hasta la fecha no hemos visto una sola imagen del metaverso. Cuando estuvieron ahí en las Maldivas, los engañaron, le, le mostraron eh, una habitación que era la supuesta oficina, probablemente es una... una, una una habitación, una maqueta hecha para un videojuego como VR, como VR chat o como plataformas de este estilo. Pero eso no es un metaverso. Una oficina de Omega Pro no es un metaverso. Yo quiero ver el metaverso de Omega Pro, qué es lo que están promocionando, porque yo no tengo un link. ¿Por qué no me han pasado el software para yo descargarlo y poder entrar y crear mi avatar y ahora sí decir, bueno, puedo entrar al metaverso? ¿Por qué? Porque no existe. Les están vendiendo un token que se está apalancando del metaverso. Un metaverso de Omega Pro que no existe. No existe. Ustedes no lo han visto. No les han pasado el link para que ustedes descargarlo. Ustedes no pueden crearse el avatar. No existe absolutamente nada. Lo que les están vendiendo es humo. A ustedes les están vendiendo literalmente humo. Pur Pulse World se creó a través de Pulse, un proyecto criptográfico fallido, dirigido por el hermano criptográfico MD Cherif. Esto es, eh, hermano criptográfico lo traduce como Cryptobro, Bro, que es una palabra eh, utilizada para toda esta gente que está metida en el mundo cripto. Eh... Ahora, una persona que viene de un proyecto fallido, viene de, de, de algo que no funcionó, ¿qué les hace pensar que...? O sea, teniendo el dinero que tiene Omega Pro, pone el futuro o pone su nombre en manos de alguien que ha fracasado en proyectos anteriores. Si fuera real todo esto, todo este teatro que están haciendo, ¿ustedes creen que Omega Pro pondría su dinero con gente que ha fracasado con proyectos anteriores? Lanzado en, el, en enero del 2022, Pulse. Ok, lanzado en enero del 2022. Vean que es una empresa reciente y a ustedes se lo están vendiendo como que es una empresa con mucha trayectoria, con muchos años. No. Pulse originalmente tenía la intención de ser una plataforma de transmisión de música criptográfica a través de Pulse Music. Lo que ellos querían era básicamente hacer... Eh, NFTs de música, lo cual no les funcionó bien porque ustedes saben que toda la burbuja de los NFT explotó antes de que esta eh, empresa pudiera arrancar. Un descargo de responsabilidad del sitio web de Pulse World sugiere que Pulse también ofreció o tuvo la intención de ofrecer Juegos de azar. Algo que es ilegal en muchos países de Latinoamérica y América. Al acceder a cualquier servicio de apuestas, juegos de azar y casino. En nuestra plataforma usted reconoce que existe un alto riesgo de perder sus fondos. Debido a la naturaleza de dichos servicios. Tras la adquisición por parte de Omega Pro no se ha revelado, relevado perdón no se ha revelado el acuerdo financiero específico porque sinceramente no existe, esto es un teatro, Pulse World ahora se ha subido al carro del metaverso el mismo stick que ha usado cualquier otro MLM, CryptoPonzi, palabras de moda pre para pretender que la realidad virtual es una idea de negocio revolucionaria, todo para todo para que inviertas y mantengas el tren de la salsa en marcha. En cuanto a la tecnología, XPL es un, ton un token de mierda BEP20. Esto es un shit token, una, un token que no tiene no está respaldado por absolutamente nada, no tiene ningún valor, es simplemente un token que hasta yo podría crear un token de esta manera, sin ningún valor. Estos tardan unos minutos en, configura en configurarse a un costo mínimo o gratuito. Lo que yo les decía, voy a remarcar esto. Si ustedes buscan en, en, en internet, hay inclusive tutoriales de cómo se crea un token. Un token que no está basado en absolutamente nada. Lo puedes ligar o no a la red de eh, Ethereum ahora no sabemos si realmente está ligado a alguna de estas redes eh, vamos a seguir leyendo porque les iba a comentar algo pero no estoy seguro y si no estoy seguro prefiero no contarlo tanto Pulse Word como Pulse Token XPL marcan la transmisión de Omega Pro la transición de Omega Pro del fraude de valores Forex al fraude total de valores criptográficos Omega Pro siempre ha sido solicitado inversiones en criptomonedas. Siempre ha solicitado inversiones en criptomonedas. Esta transición hace que Omega Pro ofrezca un rendimiento de 320% en la inversión en los tokens XPL. Omega Pro, o sea, si no podían pagar un 300% y tuvieron que alargar los plazos, ahora van a pagar más. Qué extraño eso, ¿verdad? Omega Pro está vendiendo paquetes de inversión de tokens XPL por entre 100 y 50 mil dólares. El lanzamiento oficial se invierte en tokens XPL que se guarda durante 16 meses pagando un rendimiento de 0.246 o 0.24 a 0.32 por día. Todo esto depende del de número de subida. Ahora, el número de su subida. Esto asumiendo que suba. Porque vamos a ver todos estos tokens. Los, ellos mismos les pueden inyectar. Como es dinero ficticio. Es dinero que no está. Eh, es una shitcoin. No está respaldado por absolutamente nada. Ellos mismos les pueden inyectar dinero. Para hacer que suba artificialmente. O que baje artificialmente también. Y ellos manipular su propia moneda. Entonces, esto es un peligro bastante latente. Lo cual va a suceder a largo plazo porque a nadie fuera de Omega Pro le importa una mierda otro token de mierda Ponzi. <ríe> eh, ajá. Históricamente hemos visto esto una y otra vez cuando un MLM Ponzi lanza su propio token. De ahí el inicio de la estafa de salida de Omega Pro, el exit de Scam, lo que yo les digo. Todo esto sucede cuando una plataforma está por irse, quiere recaudar lo máximo posible para irse con la mayor cantidad de dinero de todos sus inversores. La inversión en XPL solo paga devoluciones en tokens XPL, lo que a Omega Pro no le cuesta nada generar de la nada. Lo que les estaba explicando, ellos pueden manipular este token porque es de ellos. No se sabe nada sobre los planes de inversión en divisas que, pag que pagan a los pagos de XPL. Eso viene si aún no se ha implementado. La estafa de salida, el exit scam, se activa cuando la nueva inversión se agota. Y los pasivos de Roy de Omega Pro que crecen exponencialmente con el tiempo son tales que se desencadena un colapso. En ese momento los backholders, es decir, los afiliados de Omega Pro se quedan con un token de mierda Ponzi con el que no pueden hacer nada. Otros desarrollos recientes de Omega Pro incluyen una tarjeta de débito obtenida a través de un comerciante dudoso no identificado. Vean lo que dicen aquí a través de un comerciante dudoso no identificado. Las tarjetas Visa se han implementado para los principales inversores y reclutadores de Omega Pro, lo que les facilita retirar lo que queda de los fondos invertidos. La compañía ficticia y el comerciante dudoso de Omega Pro están estafando a Visa sin que quede claro. La última figura de la industria de MLM en caer en el, en, en el dinero de Dubai Ponzi es A.K. Kali, que es este que estábamos viendo en una presentación eh, el, el domingo 13. Viniendo de Jeunis lo que parece ser una tendencia reciente, ya que los rumores de una adquisición de ACN se Arremolinan. Khalil firmó como COO de Omega Pro hace unas semanas. Khalil se unió a Jones después de que su propia empresa de MLM Cloud 9 Lights fracasara en 2021. El periodo de Khalil como presidente de desarrollo de campo global de Jones duró poco menos de un año y medio. Khalil, quien afirma que no es tan inteligente, ha estado en MLM durante 23 años dejando un lado la inteligencia. Eso es suficiente para saber que Omega Pro es un esquema Ponzi. Vean que todas las fichas se van armando. Khalil describe Omega Pro una estafa en la que la mayoría de los inversores inevitablemente perderán dinero como la mayor oportunidad que tenemos ante nosotros hoy de hecho los tiempos deben ser difíciles, Khalil se une a Eric Ward y Les Brown para sabotear su reputación personal y profesional por dinero rápido, todas estas personas que ustedes ven aquí son personas que eh, bajo el manto de que ellos no invierten simplemente les pagan como profesionales del coaching de que ellos simplemente reciben dinero por por, por ser speakers de estas empresas, a ellos no les interesa si es un Ponzi o no. Simplemente reciben el dinero de ellos y ya. El token XPL de Omega Pro se introdujo luego una reducción del 30% en el tráfico del sitio web durante septiembre y octubre de 2022. Qué raro esto, una reducción del 20 y 30%. ¿Qué habrá pasado en esas fechas? Y según Juan Carlos Reynoso, estos fueron los mejores meses de Omega Pro. Qué raro, ¿verdad? <coughs> Para un esquema Ponzi de MLM, esto coincide con una reducción en la nueva inversión. Con ese fin, los inversores del token Omega Pro XPL tienen un límite de retiro solo del 10% del ROI diario pagado. Presumiblemente los retiros del plan de inversión de divisas existentes también han sido limitados. Con respecto a la regulación Omega Pro es operado desde Dubai por Andrea Sakax, un sueco, Mike Sings, el de Estados Unidos y el Lauer Sings de Alemania. Dubai es la capital mundial del crimen de MLM así que no espere ninguna regulación allí. Para mantener el Ponzi funcionando el mayor tiempo posible, Omega Pro evita los Estados Unidos y se enfoca en estafar países del tercer mundo. ¿Se acuerdan cuando en un video anterior veíamos todos los países donde está Omega Pro y los resaltaban así con un color vibrante? Y en la parte de Estados Unidos se veía un fondo negro y Mike Sim, siendo de Estados Unidos, es, es irrisorio, es ilógico. Que no tengan inversionistas en Omega Pro siendo uno de sus fundadores, Mike Sims, de ese país. O sea, es que la gente realmente no analiza absolutamente nada. La gente nada más cree lo que les dice la gente que está dentro. Que ellos están simplemente por obtener su bonificación por meterlo a usted. <coughs> Similarware actualmente rastrea el saqueo de Omega Pro en Colombia. 42, un 34 menos mes a mes. Argentina 18% y México 8%. El reclutamiento de Omega Pro en Francia y los Países Bajos, a pesar de IWORD Alerts, parece haberse derrumbado. Fuera de Dubai, Omega Pro ha llamado la atención de los reguladores financieros. Hasta el momento, Omega Pro ha recibido advertencias de fraude de valores en Perú, República del Congo, España, dos advertencias Islas Mauricio, Argentina, Colombia, Chile, Nicaragua, Francia y Bélgica Hace falta meter ahí eh, Costa Rica Puso una advertencia la jefe la reguladora de acá eh, Hace falta poner ahí Costa Rica también eh, Muchachos, ¿qué más? ¿Qué más queda por decir? Lo que yo les digo a ustedes siempre Si se ve como gallina tiene patas de gallina, pone huevos, probablemente es porque es una gallina. Eso fue todo, muchachos. Chao.